Oye, jefe, va a ver que poner un dinerillo. ¿Cómo un dinerillo? Si es que solamente que nos ha dado para Dice, hay que hacer el corto. Eso será si yo quiero, ¿no? O sea, te vea, como te vea. ¡Hombre! Yo lo que veo es que a usted que le den dinero, sí, pero darlo ya es otra cosa. Anda, ¿y a ti qué? Yo que como nunca tiene dinero, a mí tampoco. Ah, claro, por eso te da igual. Si usted pone, yo también pongo. Claro, pero bueno, vamos a ver, pero eso. ¿Para qué? es. Para que salgamos aquí el corto. ¿Y eso me va a venir bien o me va a venir mal? Eso va a depender del dinerillo. Anda, tira, anda, corre. Que... Hombre, jefe, yo no sé si con esto. Ay, ay, ay, que picorre, me están dando. Ay, que me, me, Mira, pon tú lo que falta, que luego te lo pongo yo. Ay, que picorre. Pico, anda, tira, tira, tira, tira. A ver si nos vemos pronto. Oiga, jefe, no se vaya sin africano.